Muy buenas, vamos a continuar en este vídeo con la última capa que nos faltaba que era la de los controladores Entonces dentro de nuestro proyecto, recordad que hicimos los distintos paquetes, lo teníamos preparado y había un paquete que era para el controlador Lo primero que vamos a hacer va a ser una prueba sencilla para ver cómo funciona esto del controlador y cómo hacer que cuando alguien se conecte, vemos aquí la interfaz de Rest Controller y un ejemplo sencillito para que cuando alguien se conecte al home de nuestra página devuelva un texto pues vamos a hacer prácticamente ese ejemplo. Entonces, vamos a crear dentro de controladores una nueva clase y la vamos a llamar Web Application como aplicación web. Lo que estamos haciendo no es una aplicación web, es una aplicación con, con REST, pero este sería el ejemplo del acceso al home. Entonces, esto nos crearía nuestro paquete. Para indicar que es una aplicación REST, tenemos que añadirle la etiqueta REST. Controller, Y bueno, tenemos que pulsar sobre ella para que se importe la librería correctamente. El paso siguiente va a ser crear un método mmm, que será donde asociemos nuestra página principal. Es decir, va a ser un método home que va a devolver una cadena de caracteres, un string. Vamos a escribir que nos devuelva... Con return y le indicamos que nos devuelva hola mundo del JPA. Ahora, esto cuando se va a llamar, pues tenemos que indicarle en qué situación se va a llamar a este método, entonces, para ello utilizamos eh, la etiqueta de arroba request mapping y tenemos que decir. A, eh, la barra, eso que significa es decir que va a hacer una asociación del home de nuestra página web con la barra, fijaros que sencillo simplemente con esto si ya guardamos y le damos de nuevo paramos la aplicación para que se reinicie ya se nos está lanzando como se iniciaba en el servidor en el 8080 vemos que si cargamos en los 8080 que era la dirección por defecto ya no aparece o mundo del JPA fijaros que fácil es crear un controlador REST para este aunque como he comentado antes esta no es la forma de hacer una página web porque estamos haciendo un controlador REST para hacer un servicio pero como lo que devuelve es una página HTML podríamos por ejemplo indicarle con H1 y con P pues, eh, que son las cabeceras y los párrafos y si refrescamos vemos que nos aparece una nos H1 pues hemos me ha olvidado poner la barra H1 y si guardamos y refrescamos vemos que la página podríamos eh, completarla. Visto el concepto general del REST Controller y del Request Mapping, vamos a pasar ahora a crear el controlador que de verdad queremos para nuestro alumno. Tenemos nuestra clase alumno, hemos creado el servicio y los distintos elementos, pues ahora vamos a crear el controlador. Vamos a una nueva clase, vamos a llamar alumno controller y vamos a indicar que queremos que cuando se reciba en la página web una petición a barra alumno sea esta en la que lo capture. ¿Cómo hacemos eso? Pues indicándole primero que esto es un REST controller para que sepa que coge y también en la clase diciéndole un request mapping para indicarle que cuando se conecte en la web a barra alumno, quien lo va a gestionar va a ser esta clase, esta clase controladora. Y luego cada uno de los elementos que queramos que se controle lo vamos a ir haciendo poco a poco, indicándolo dentro de las clases. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que queremos es es qué podemos mostrar hacia afuera, pues lo que nos ofrece el servicio. Si revisamos la clase de alumnos servicio, tenemos que en la implementación habíamos diseñado una serie de métodos que estaban aquí en la interfaz. Bueno, pues utilizando esos métodos daremos una información al usuario externo. Para tener acceso al servicio vamos a tener que crearnos una variable interna que vamos a llamar alumnos service de la clase alumno service, que es la del servicio uh, importamos y tenemos que decirle que es auto wire igual que hacíamos en las capas anteriores para que no sea necesario crear un objeto sino que el entorno nos asigne a alumno service el objeto que esté asociado a alumno servicio entonces una vez que tenemos acceso vamos a ver cuáles son los métodos que vamos a ofrecer por un lado vamos a ofrecer el listado de los alumnos el listado de los alumnos nos va a devolver una lista de, de alumnos y vamos a empezar devolviendo a, a nulo para ir completando posteriormente. Importamos la lista, importamos el alumno y ahora vamos a ir guardando información de log para ver cómo va evolucionando cuando hemos entrado en el método y puedes seguirlo desde la consola con log.info y mostrando simplemente que hemos entrado en el método de. El listado de alumnos. Ahora, ¿cuándo se va a llamar a este método? Bueno, primero vamos a arreglar el, el log. Para ello, eh, corregimos y tenemos que importar con SL el, el log for Java, SL4FJ, del longbox que es uno de, la, de los atajos que teníamos en la librería y nos ayuda a integrar directamente el sistema de logs. Entonces una vez que tenemos esto, ¿cómo hacemos para poder devolver el listado de alumnos real? Bueno, pues para eso vamos a usar nuestro servicio. Entonces decimos, vamos a devolver, en, vamos a crear en una lista de alumnos, alumnos, y vamos a llamar nuestro servicio, alumnos service, en el método listado alumnos. Entonces ya tenemos ahí lo que queremos devolver, y eso será lo que devolvamos como resultado de la función. Pues esa sería nuestra función de listado de alumnos. Ahora después veremos cómo ponerle la etiqueta para que, para en qué caso tiene que llamarse. Vamos a ver mientras eh, otra de las opciones importantes que es cómo insertar un alumno. Que vamos a publicarlo también en la página. Normalmente esto no sería con get, sería con post, pero bueno, para poder ilustrarlo así es más sencillo. Entonces vamos a crear nuestro método insertar alumnos que recibe un, un alumno y vamos a tener que pasarle los parámetros con los que queramos poder recibir a el alumno, también por simplificarlo vamos a hacer que solamente reciba el nombre, bueno pues entonces empezamos ponemos string nombre, ese es el alumno que vamos a insertar y ahora vamos a ver cómo poder pasarle el nombre como parámetro, aquí vemos en la parte de anotaciones que hay un concepto que es el path variable para que ...se complemente con la URL y sea capaz de, de saber de dónde sacarlo. Entonces necesitamos poner primero path variable para indicar que ese nombre va a cogerse del path. Y ahora tenemos que en la, en la cabecera indicaremos cómo. Y es lo que vamos a hacer, vamos a guardar un log también para indicar que estamos en el insertar alumno... y continuamos haciendo la creación del alumno, vamos a crear un alumno eh, llamando al, al servicio y en el insertar como nos pedían dos parámetros, el nombre y la fecha, pues vamos a insertar el nombre y con la fecha actual del momento, en el caso real si teníamos la fecha de nacimiento pues sería, la recibiríamos también como parámetro, entonces con esto ya estaríamos insertando en, en nuestra base de datos directamente a través del servicio un alumno y devuelve el alumno pues para, de forma informativa entonces ya tenemos nuestro alumno insertado pero vamos a poner las etiquetas para saber cuándo llamarlo en función de la, en la web es decir, en qué caso se llama pues el getMapping será dentro de barra alumno cuando el valor sea barra add y ahora para indicar el, la variable de nombre lo ponemos con la llave y esto es lo que conecta con el pad variable que habíamos puesto antes. Entonces esta es la forma de decir que cuando en mi web llamen a barra alumno, barra DD, barra un nombre, me va a insertar un alumno con ese nombre con el campo fecha como fecha actual. Y en el listado del alumno, pues también tenemos que decirle cuál es el mapping. Entonces decimos get mapping, value, y el valor que vamos a poner en este caso es simplemente que eh, me indiquen la barra. Entonces, si tú te conectas a barra alumno, pues ya te va a aparecer el listado por defecto. Y sería la carpeta raíz de, de alumno. Y ese será para poder obtener el listado. Y por último, para terminar con los servicios que queremos publicar dentro de nuestro controlador, vamos a hacer una posibilidad de consultar un alumno. Pues entonces vamos a hacer nuestro método público que devuelve a un alumno, obtener alumno. Y obtener alumno va a recibir un identificador. Y también utilizando el path variable con, con un id. Es decir, nos van a pasar el, el identificador del alumno y lo devolveremos. Bueno, pues en este caso también es muy sencillo. Mostramos la información de, de Log. Para en la consola poder ver en qué paso estamos. Todo esto luego podemos desactivarlo. Y indicamos que nos han llamado a obtener alumno con con un ID y ahora en alumno pues vamos a devolver alumno llamamos al servicio y le decimos que nos devuelvan el alumno con el identificador ID y devolvemos esto y con esto estaría listo el obtener alumno entonces cuando se va a llamar esto vamos a darle el Get mapping indicándole que lo que se va a mostrar va a ser el valor del del ID con barra id, es decir, cuando me llamen en mi web a barra alumno barra id, me va a devolver el alumno con ese id. Entonces, si lo guardamos y, y reiniciamos, pues vamos a irnos a la página, a intentar acceder a estos servicios y a ver qué tal va. Bueno, volvemos aquí a la página, refrescamos y cuando intento hacer barra... Bueno, vamos primero a mirar en la base de datos... Que veamos que la base de datos está vacía para ver cómo se está insertando desde, desde la página web. Pensad que esto es lo importante que queríamos ver desde el principio de JPA. Entonces, cuando yo voy a, a localhost me da un fallo. a ver lo que ha pasado. Volvemos a la, a la página. Y si miramos dentro de, del servicio. A ver cuál es el problema que estaba dando. Creo que me había faltado una etiqueta. Muy importante. En alumno servicio. Y en la implementación vemos. La implementación no, no hemos publicado que era un servicio. Entonces simplemente habría que poner ahí el arroba service. Y con eso debería solucionarse. Por eso las etiquetas son muy importantes. Vale. Guardamos. Lanzamos de nuevo. Y abrimos la página web. Y vamos a hacer las pruebas que, que queríamos. Vemos que si refrescamos, aparecen los cajos. Vamos a intentar con barra alumno, para que nos muestren los alumnos que hay. Y ahora mismo no hay ningún alumno. Yo creo que Lo que nos devuelve es un, un JSON, un JSON. Y nos devuelve los corchetes porque no hay nada. Si hay consulta la base de datos, y en la consulta no hay ningún alumno. Entonces vamos a añadir alguno. Para añadirlo vamos a poner add, barra, ya hemos dicho el nombre. Por ejemplo, vamos a añadir a David. Y vemos que se añade David con la fecha actual. Y si miramos la base de datos y refrescamos. Se está reconectando a la base de datos. Si refrescamos. Pues nos va a aparecer. El, el nuevo alumno. Ahí está. ¿Veis? Nos aparece el David con la fecha actual. Entonces podemos insertar alumnos. Siguiendo ese método desde la página web. Vamos a probar con otro, por ejemplo, Cristina, y nos aparece automáticamente el identificador del 2, Andrés, y jugamos aquí un poquito con, con algunos nombres, Ana. Volvemos aquí a refrescar y vemos que se han añadido correctamente los cuatro nombres. Podemos también añadir dentro de la base de datos, aunque no es lo ideal, lo ideal es que cuando tú has hecho una aplicación y estás trabajando con ella, no toques la base de datos y deja que toda la gestión se haga desde ...de la aplicación porque así es como empiezan luego los líos y los problemas... ...sobre todo cuando hay varias tablas... ...pero bueno, vamos a ver si todo funciona bien... ...y si le damos a cargar al, al listado de alumnos... ...que era simplemente alumno barra... ...vemos que sí que no aparece correctamente los cinco alumnos... ...bueno, esto es para que lo veáis... Que ...tengo un, un visor de JSON asociado al, al navegador... ...para que se vea bonito... ...y si queremos consultar en concreto un alumno, por ejemplo dos pues nos aparece el alumno Cristina y vemos que va bastante rápido, va muy bien pues con esto hemos visto cómo ir desde cero, desde el repositorio al servicio, hasta el, el nivel de, del usuario en la, en la página web y bueno se puede seguir avanzando como habéis visto en toda la documentación, con, añadiendo más tablas, con las relaciones one to many con las relaciones one to one, many to many y, y espero que esto sabrá el camino del JP Bueno, pues si os ha gustado, eh, suscribiros al canal, poner comentarios y, y darle me gusta. Venga, hasta pronto.